Has tocado muchas puertas y buscado innumerables caminos, tratando de sanar y llenar ese vacío al punto que ya tocaste fondo y la respuesta nunca llegó, porque lo buscaste en la dirección equivocada. La respuesta viene de arriba. Ven, Jesús te ama. Campaña Evangelística Online. Ven, Jesús te ama. Sábado 19, 17 horas Perú. ¡Conéctate!